Molestan ah. chacarero, es un sándwich ¿Y por qué lo llaman como los espíritus? <risa> <risa> ah, bueno Lo que pasa es que en la comida venezolana nosotros tenemos Lo que pasa es que eso Almorzando con es... calditos. Mira, huevón, los tallarines de hoy me quedaron ricos, así que no hables. Lo malo es que ahora me van a hacer cocinar a mí el almuerzo. Y tallarines todos los días. Bueno, al menos ya no son tallarines blancos como cuando volvimos a empezar después de la pandemia. ¿Qué vamos a comer hoy, René? Tallarines blancos. Ah, yupi. ¿Y tallarines con sal? sal. Sal. Y te la estoy cobrando porque no tengo sal. Pero bueno. Oye, cachate que atrás está lleno de sal. No, ahí, mira, ahí está, como 20 kilos de sal, weón. 30. Los, <risa> los inventarios Oh, weón, hay que de sal, loco. O sea, no sé quién te dijo que faltaba tanta sal, hay, pero... Yo o esa weón, sí, weón. Pero, yo no sé, es me... sal como de aquí a los próximos 17 años. No, o sea, hay que... Y, bueno, la salsa de tomate se acaba, pues igual sale... Oye, nada, hay que se haya acabado. Sí, hay que pedir más, pero no, bueno, ni como, co Gajes del oficio, okay. <risa> pero Volviendo al tema de la comida venezolana Es que la comida venezolana es particular Pero, o sea, cómo ponértelo El venezolano combina Y combina por gusto y por sabor Aquí lo que yo he notado es que la comida es ligera y fresca Y está bien Esos son gustos de cada Ustedes quien... son medio yanquis para comer porque le echan papa frita a la No pero está es rico, ¿no? Sí. sí, bueno Mira, el, la hamburguesa, ya. claro que no se manejan con las proporciones. <risa> lo que pasa es que. Porque. ¿Va a hablar tú o hablar yo? Bueno, es la comida venezolana. Pero bueno, en venezolano no. Me, me están preguntando por mi experiencia. Bueno, habla, termina de hablar <risa> tu experiencia. Deja de hablar del inventario de la sal, que ya recuerdo que tengo que volverlo a hacer. No, sí, sí, es rico. Y les va bien porque es diferente también. ¿Cachai? Porque tú. La hamburguesa tiene. está de la hamburguesa, que igual es casera, por lo menos se nota casera. Tiene la lechuga, todas las cuestiones, más la papa frita, ¿cómo un gato Te ah. dije, están penando la sabrita, sí. tenía razón. Eh, sí, pues. La. ¿Cómo se llama? Puta, le echan papa frita y jamón, weón. Bueno, pero yo creo que. Me da la idea que es como que lo arman, así como por echarle weá. No no no hay como una lógica en esa hueá, ¿cachai? Le echan lo que tenga. Sí, a... pues es como... Lo pasa es que la gente... A ver, la gente ¿cachai, que hace como estas weá, como se dedica a la cocina, cuando están empezando, ellos no, no saben de costo, ¿saben? Lo, lo, la prioridad de ellos es la, es la cantidad, ¿cachai? Y sacar la receta. O sea, uh -huh. Que les quede bien, eso es como la prioridad. Entonces ponte tú eh, las cantidades. Generalmente ponte tú el almuerzo, le ponen de todo. ¿cachai? Cada vez como el almuerzo, el postre, la, el jugo y todo por 3 mil pesos. Hace 3-4 años atrás, ¿Cuánto gana el cómodo, nada, pues weón. Si no, ganan nada, no ganan nada, entonces la hamburguesa, por ejemplo, la Barry hilton Paris Hilton, Barry Hilton se pide un almuerzo y la alcanza para dos días. Y vale 3.700. 3.500. O sea, en realidad, ella, si quiere almorzar dos días, mejor pide un almuerzo y deja almorzar. pues sale sale por 1.500 el almuerzo. ¿Te fijáis? Entonces, eh, yo creo que la loca no está ganando nada. O gana muy poco. Sino yo creo que... Sí, entiendo, ¿eh? si hacen mal. Están haciendo mal el negocio. A mí también me ha pasado. Pero con la diferencia que yo me doy cuenta. ¿Por qué te das cuenta? Porque en la loca cuando tú tienes así una papa frita da así una papa frita que ya era contundente con muchas vienes y ahora da así una wea. pero no estamos hablando sobre que sea venezolana en general y la hamburguesa lleva de todo, 3.500 ya igual está bien, lleva papa frita lechuga, cebolla, que sé que se me, se me olvida la cantidad de huevos que lleva, huevos frito, weón, lleva, el chemelico lleva huevos frito un, un plato nacional pero la cantidad eso lleva un costo ¿Cómo se costea? Gramo. El plato. ¿Cuántos gramos de lechuga le voy a echar? De acuerdo a cuánto me sale. ¿Okay? Si. Ejemplo. Si la lechuga vale pesa un, un, un kilo. Le voy a echar 100 gramos de cebolla. Y me sale lucas. Son, son 100 pesos. ¿Okay? Así se costea. Entonces. Y sobre eso le ponía un margen. Que tú querías ¿Cuánto es lo que tú querías ganar? Entonces. No cachan esa cuestión. Te lo digo porque una tía vendía cake y le pasaba lo mismo. Entonces decía, ya esto es lo que tienes que ganar. ¿Cuánto querés ganar sobre esto? Y, y también, ¿cuántos vende el mercado? Entonces, imagínate, la loca le va bien porque gana poco. O sea, de, porque cobra porque barato. De Pero sube el precio. Cobra lo que tenés que cobrar. ¿Cuánto realmente te van a pagar? ¿Y cuánto está dispuesta la gente a pagar? Imagínate que la loca da, da almuerzo... Yo tuve que pasar de, de dar un almuerzo sin todas las weas que ofrecían para, y que me vendieran. Tenía que el almuerzo ser lo suficientemente bueno para que te paguen 3.700, sin jugo, sin ensalada y sin el postre. Uh -huh. Y esa weas yo me di cuenta que estaban de más. Porque uh -huh. la gente ni siquiera las valoraba. Te uh -huh. criticaba el flan, nosotros estábamos un flan juleado, pero te criticaban todo. Entonces, y lo, lo, eh, eso. Entonces,. Eh, y la loca da tú, el plato grande de papas fritas y lo hace, son naturales, weón. Y ella mismo lo hace. Así. Así. Y cada vez más grande. Entonces, eh, tú me dijiste, nadie de tener un buen proveedor. No creo. O sea, lo no, no creo, weón, que vaya. Porque ella se la debe comprar a alguien que distribuye. Ya un distribuidor. Es caro. Sí, pues, weón, Entonces. Pero hay diferentes factores que hay que analizar. ¿Cómo cuál? Primero, la fuente. Segundo, el costeo, si ella tiene un trato personal o directo, si conoce a alguien. Ah, Esos son factores internos. Por lo menos ¿Pero tú de... crees que vaya, vaya, vaya a hacer algo así? Si tú te dedicas a ese plato frita. Ah, te ¿Cuánto con... vende el plato de papa frita? 3500. quinientos. De sí. ser por lo menos medio kilo. ¿A cuánto está el kilo? kilo de papa está como a 500 pesos. Ah, ya igual está... No está. Ya, viene esa. Le echa de echar unas 5. La salchicha está como a 2.500. Una... El, paquete El paquete de... de... 2.500 de... dividido sí. en 4 son... La mitad, 2000, 1.250, 7.50, sí, como sí, 700. Sí, sí, sí. Ya tiene 1.200. Ya igual está ganando. Más la fritanga, ya igual está un poquito. Mira. Ya, igual anda bien, sí igual, pero si sí, un plato de papas fritas con bueno, una salchipapa, sí está bien la hamburguesa, sí. ya sí está bien, si lo analizáis, está bien, si sí, pues, sí, también no estaba pero igual, ponte tú el otro día salió el loco, del actor del señor de la querencia, y el loco, la pan egipto, me contaba que ven... hacía empanadas y un amigo le dijo, pero tú no estás ganando, o estáis ganando como 150, el loco dijo, no quiero pensar en eso, quiero hacerlo, nomás. Entonces, yo lo que veo en porción, cuando veo mucho y el precio no da para tanto, por una hueá de logímetro, es como que aquí en un negocio, el Marquichelo, le pasó lo mismo, bueno, lo mismo. Y más encima hizo un ajuste que se ve muy feo, que es cuando tú das mucho y después ajustáis. fijo que perdió el cliente. Uh -huh. Entonces, yo aquí los chicos que trabajaban acá le compraban alto al loco, y yo le dije una vez, oye, si hay que irle a ese buen crédito los costos, y así fue, pero... Pues, aquí me pasó, pues me pasó y les dije yo te, te lo conté a ti entre noviembre y diciembre era, no estaba yendo bien y yo no veía la plata que se volvía. entonces tuve que ver los costeé y estaba primero no estaba bien costeado o sea, estaba, estaba por bajo lo que tenía que cobrar se reajustó y después cuando vi que se podía cobrar un poco más se cobró, siempre tratando de más, ojalá poder cobrar más de lo que pero un rango, ¿cachai? que yo yo cobro de acuerdo a lo que yo me siento bien cobrar. Dentro de que monté tú yo, por ejemplo, si yo siento que por 18 lucas, ¿cachai? Prendo una fajita y eso incluye, están todos los gastos incluidos y gano alto, o sea, ponte tú, ya imagínate que de eso gano 10 lucas, me quedo tranquilo. Pero a mí no me gusta, a mí personalmente no me gusta trabajar por poco. Por ponte tú por lucas, puede ser un almuerzo dentro de porque eso requiere mucho esfuerzo con gente que igual es medio complicada, uh -huh. o sea, la colación sí, es complicada es que en todos lados. ¿Trabajís solo o tenés que hacer un corteo de la luz, del agua, las cosas que contribuyen Sí, pero es más. que después editum, sí bueno, voy a editando. Eh, no, sino que, ah, no, o sea, yo me refiero en el sentido de que, o sea, para uno tener un negocio tiene que más o menos evaluar la ganancia y el beneficio, como llevas diciendo, claro. y tiene que evaluar conforme cambia el mercado, por lo menos yo he visto que aquí los productos han, han aumentado constantemente en lo que va de cuarentena, o sea, una cosa aumentan 50 pesos por lo menos una vez al mes, después ya, ay Dios mío, ya 200 pesos, 300 pesos y no, así. Sí, Claro, o sea, pero la gente no sé si sabrá nunca, no sé cómo andará con lo cachará tanto si sabe bien cuánto es lo que está ganando. Porque una cosa es saber qué ganas y la otra es saber cuánto es lo que estás ganando. Exacto. Claro. Porque tú y yo tengo conocidos que tienen negocio y no saben cuánto sacan, ganan en el día. Saben, saben qué ganan, pero no saben. Sí, pero en el día, sí. la caja del día. ¿sí? ¿como ya cuánto gané el día No tienen un estándar. No, te... no, no, no orden. Es como bueno, son cosas más. más y bueno no en el caso por lo menos el de, de que decías de la comida venezolana si te preguntas qué llevaba probablemente era una de las normas eso es una cuestión normal hay cosas que llevan hasta chuleta pollo y carne en la misma hamburguesa y huevo y tocino y jamón ustedes tienen un menú medio como gringo güey o, o, o sí, para allá es como así sí, sí. mucho tocino es, pero Ay, es rico es rico güey lo, mira pues le, es muy no diría que gringo, porque los, los gringos no se inventan tanto con las especies ni los sazones. Por lo menos nosotros nos caracterizamos por las salsas que nosotros hacemos. Hacemos Nosotros, nosotros hacemos salsa de tocineta, de queso, hacemos guasacaca um, también, que creo que tú la probaste. La, la, la una verde. Es una verde que se compone de palta, sí, se, aceite, pe, eh, cilantro y otras cositas ahí. Sí. El aceite tiene que ser de oliva porque si no te sale mal, <risa> por eso es cara. Por eso no te la vendieron más la... Sí, pues de te... ajo, sí, y Ahora me cambiaron, me vendían esa y era rico y ahora me venden de ajo. Y te duele todos los días. <risa> no, es que el, lo que pasa es que lo, los productos de ajo y cebolla sí, no, no son buenos para venderlos. Acá me pasaba que, por ejemplo, la cebolla la gente la acepta en la chorrillana, pero en ningún producto más. La blanca, porque te deja mal aliento si estás en pareja ¿qué hay con el aliento malo para todo el rato, pues como el ajo. ¿Te has en esas cosas? ¿Qué? Es que no viste ese proceso, pero pasa. Si mm. tú te fijáis, cebolla solamente hay. Ah, lo mismo que la, la chilena. Ah, sí. La ah, chilena, la yo bien. creo que era uno de los productos. Sí, po. Creo la gente no va sí, a la a ver, pícala, entonces. La cebolla, sí, es muy rica, pero es como para. Y el cilantro, igual le da Sí, pícala, pícala para que veas cómo llora, amiga. O sí, la piqué. Oye, el, la cebolla, el, otro, el cebollín, lo piqué. Uh -huh. Y bueno, casi te, igual me afecto. Y cebollino, ¿no? Igual cebollino pica No, yo me acuerdo que yo tuve que hacer un place y la receta decía un kilo y medio de cebolla My picada. <risa> y, yo, <risa> y yo así, picando y llorando, picando y llorando. Y yo. <risa> voy, a dejar, voy a dejarlo aquí. ahí. Y bueno, resumiendo el tema y las divagaciones, la comida venezolana es rica. No, no somos gringos. No, no tenemos intenciones así de compartir esa cultura culinaria, porque cada quien con su cultura. Chévere, ellos, chévere, nosotros. Igual me gusta. Pero no, no encuentro que se parezcan tanto. Por lo menos, no al menos en las salsas ni en los sazones. De igual manera, gracias público por aguantarnos. Oh, los gringos van a McDonald's. Sí, en Venezuela no hay McDonald's Pinche <risa> socialismo <risa> Pinche socialismo no una vez estaban vendiendo MacYuca Porque no había papas. Sí. ni siquiera de papa de no había papas en Venezuela ¿No hay McDonald's en Venezuela Mira, hay, pero eso ya es un lujo Y, en, y McDonald's ¿Cómo en, está es ¿Cómo ¿Cómo o algo así? Mira, antes, por lo menos en un pequeño paréntesis para no volver el tema largo Es... Eh, McDonald's era como el sitio para tener una cita, pero cuando tú eras un chico de, 10, de 15, 16 años que todavía tenía que depender de los padres porque estaba estudiando, y los papás allá tienen la cultura, no puedes trabajar y estudiar a la vez, o le vas a ganar a dinero y no vas a querer estudiar a un universitario. No quieres. ser. Oye, aquí me a mí cuando yo cuando chico. Y yo así yo que. o sea, yo yo me, a mí me gustaría haber trabajado porque hubiera desarrollado más la independencia antes, pero ese no es el punto. Y antes ese era como el sitio ¿Cómo decirlo así? Ay, bueno, la opción barata, como le dicen aquí, penca. Para tener un encuentro, para pa practicar, encuentro de pendejo. <risa> y ahora ya es un lujo, prácticamente, es... O sea, ¿cómo decírselo? Te venden un medalloncito de carne y... Básicamente, te gastas más de un sueldo mínimo yendo a McDonald's. ¿La dura. Sí. ¿El sueldo mínimo allá es cuánto? vale el sueldo mínimo? Mira, sí. Por lo que yo recuerdo... La de acá. Mira, moneda general, dólares. Un dólar son 700 pesos. ¿Cuántos dólares son un sueldo mínimo? Dos dólares. Yo 1400 pesos. ¿En serio? Sí. El dinero está botado. ahí. Sí. Sí. Querida Ono, vale. oh, no, solo te quiero decir, Valés Callampa, te odio. Cosas, y el costo de las cosas es bajo igual. ¿no? Mira, allá, no. allá, allá si tú te mueves con dólares, igual cuesta. Porque tú tienes que venderte de acuerdo al dólar del mercado negro y Venezuela es el único país que la gente es tan estúpida que se pone a devaluar el mismo dólar. El dólar negro. No el dólar del gobierno porque allá ya no existen las casas de cambio. El gobierno lo privatizó tanto a tal punto porque esa es una vaina socialista. Ellos se chuparon toda esa teta. Se, se llevaron todos esos dólares y solo se lo comparten en las empresas de ellos mismos. O sea, los políticos socialistas tienen empresas capitalistas. Yo pensé eso. <risa> pensé eso, estúpidos. Y eh, al final todas esas divisas pasan solo democráticamente bajo su sistema. Al final la gente solo puede comprar dólares entre el, por lo menos fulano. Vendo 20 dólares rápido de X banco. Vendo tantos dólares X banco Y así Y tienen que comprarlo y, así, y se han dolarizado Como le pasó a Ecuador Que llegaron que su moneda ya no Ya llegó a un desvalque una, A un daño tan grande económicamente Que se tuvieron que dolarizar Para al menos tener un sistema monetario Y aún así vale mierda porque lo devalúan Lo cual no tiene sentido Pero bueno ¿Y un kilo de fruta ya cuánto sale, mí. Mira Mira, un pequeño paréntesis Y creo que esto sonará triste para muchas personas Es que Allá yo llevé como Siete, no, casi diez años Sin probar una manzana No se podía comprar La manzana era un lujo allá La pera ya no se ve Nada de lo que quieran comer Está bajo su libertad Sino que es dependiendo de la producción Y ellos mismos destruyeron la producción Porque ellos la pusieron democráticamente. O sea, básicamente me quitaron esa libertad de aunque sea decir Voy a comerme una estúpida manzana Porque no había plata con que comprarla, había otras cosas más importantes Y básicamente tampoco se producían, eran importadas o... Porque fulanito Chávez le puso dedocráticamente la granja a un amigo Que no sabía de, de agricultura Solo porque ahí era mi amigo y él quería una granja Y se lo voy a quitar al empresario porque el empresario es malo Vale mierda la vida. <risa> ya me deprimí, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La, ahí Espero que estén al hoyo como yo. Gasparín no me deprimió, me deprimió solo recordar. Estúpido chavismo de mierda. Fui la culpable del, No, no, tú no. Del, Fue el chavismo. Del futuro suicidio del <risa> Querido público, solo les quiero decir por favor no sean socialistas y al menos si van a hacer algo estúpido infórmense antes, y si van a leer el Manifesto de Comunista, le las 3.000 páginas de una vez, porque incluso Carlos lo dijo al final, esta mierda no sirve porque es utópica, el ser humano es malo chao ahora pasan las voces la batería se siente es fuerte nosotros dejamos hablar lentamente en esta parte conversamos igual, ¿sí? Y sale ahora. ahora ya, ahora en esta, no, vaina. en esta parte sale, sale maldito. Y el, la simbología que le pongo, ¿sí? maldito. ya ya Hoy me dio penas. Si Terminamos es lo que dijo el Carlito que eh, ahí, ¿no? es Pero que si eso es lo que pasa con la. Esa otra. es la realidad. Ya a este punto yo a mí me indigna, me enerva la sangre, todavía haber gente que todavía cree en esa mierda Y que la única excusa que digan a, una esta a estas alturas de la vida es que en Venezuela, en Cuba, en China, en Arabia, en yo no sé dónde No han funcionado porque no lo saben aplicar, ajá y quién en la historia ha dicho que esa vaina sirve Pero que el rollo del... ¿Quién ya va. ¿Quién ha dicho que culturalmente eso es benéfico para alguien? Hitler era socialista Mao Zedong era comunista Yo no sé quién era comunista Y todos son unos genocidas Todos han llevado a la pobreza Todos han llevado al, al odio Al rencor, a la desigualdad Al genocidio otra vez Porque vale decirlo otra vez Pobre Ana Frank Pero... Esa es la consecuencia de pensar que puede existir una utopía con una sociedad tan corruptible Sobre todo con gente que lucha por sus propios intereses Ser que, extremista ser, ex, ser extremista, todavía creer en los cuentos de hadas <risa> Ser idealista pero no tener fundamentos coherentes Porque está bien, tú quieres creer que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades Y, y no está mal creerlo no está mal, pero también si tú llegas a cubrir las capacidades para llegar a tal punto De eso se trata No todo el mundo va a llegar al mismo punto No todo el mundo va a tener los mismos trabajos No todo el mundo va a tener las mismas oportunidades en la vida La vida es injusta véanlo Yo soy un, un pendejo haciendo trabajo de garzón Estudié cinco años en una universidad Tuve que vivir una vida estudiando en socialismo Lo cual es horrible Y para el que me diga Es que en Venezuela la universidad es gratis yo estudié técnicamente, igual tuve que pagar mis... A mí nadie me regaló, el gobierno no me regaló la educación. De hecho, el gobierno estaba haciéndole más boicot a la universidad. Y al final de cuentas, la lucha fue mía, yo tuve que... O sea, un sufrimiento que quiero decir aquí, solo para que no le quede claro. Tuve que pedirle a mi tía de Estados Unidos que le depositara a mi mamá para yo comprar una resma de papel. Cosa que aquí son mil pesos, ahí ya fue horrible. Para yo poder imprimir la tesis. Aquí, Allá era un lujo. Allá eran como 3 millones de bolívares. Y en ese tiempo todavía el bolívar no valía tanta mierda. Ahora es horrible. Ay, no. Y no sé cómo están haciendo ahora las personas. Porque ahora ni siquiera pueden tener luz estable para tener, aunque sea escribir un párrafo sin tener la histeria Llevo, colectiva de guardarlo Llevo, bueno, en, en Word. Cuando estaba la Merary. El rollo cuando estaba la Merary. Uh -huh. contaba de que en ese tiempo ellas hablaban por teléfono los venezolanos siempre suelen hablar mucho porque los llaman uh -huh. ¿sí? entonces sobre a las mujeres me ha pasado acá y que la luz corta estamos hablando hace dos y otra empezaba los cortos los apagones y, un, y la luz cortada eh, requiere que es remedio refrigeración uh -huh. ¿sí? entonces lo que pasa es que tú eh, Tú te das cuenta cuando, estás, cuando estás vivís en un mundo civilizado hasta que se te echa a perder el refrigerador o se te corta el agua. Y Una... ahí te das cuenta el tiro, weón, bueno, que tú dais tú las cosas por hecho. O sea, no significa. Estamos hablando de que todos sabemos lo que es lo bueno y lo malo y lo que no corresponde y lo que corresponde. Estamos hablando, caché, que también eso se debe conservar. Entonces y allá la luz cortada cuando tú que, el, el, el Carlos lo puede hablar como si sí, la luz cortada no es, no es cualquier cosa no es cualquier cosa luz cortada significa que tenés que comer comida para el día y si ya una manzana es privativa básicamente probablemente hay días que tú no comías y no, o sea, sí. o sea yo una experiencia personal es que por lo menos la única planta hidroeléctrica de Venezuela que todavía funcionaba que era el Guri que es la del Salto Ángel eh, se dañó Bien, porque se una Sí, porque el gobierno se encargó de dañarlas Todas por su sistema gratuito de electricidad Y aparte los impuestos se los llevaban ellos Entonces no invertían nada en ningún lado Se comían todo es Ese es el monopolio comunista Socialista que quieren implementar En todas las partes los estúpidos que, me que ese es mi punto álgido Que cuando alguien me dice Ay, es que no sirvió aquí Ajá, explícame una forma lógica de sostener un país ¿Has estudiado economía? ¿Has vivido en un país comunista? ¿Has ido a ninguna parte? No. Entonces te propongo algo. Agarra tu culo privilegiado en tu país resentido y vete para Cuba y vive un año allá en calidad de ciudadano. Verás que todos los autos de los 80 o 70 o 60 son de allá porque son los únicos autos que llegan. Y los han tenido que mantener. Imagínate un auto pana, Panamá. Y, en, y aquí, por lo menos, yo... O vamos... sea, mi auto en Venezuela sería un Rolls Royce ya va y mi experiencia personal en cuanto a eso es que yo venía de estudiar como siete horas en la universidad a veces no eran bloques continuos tenía que llegar estudiando para el parcial del día siguiente, había material en mi computadora ahí en quien llegaba tenía un corte de luz de 6 horas y se tenía que echar al piso a hacer fotosíntesis porque no tenía nada más como hacer. Y tuvo que estudiar toda la noche varios días. ¿Por qué? Porque el malparido gobierno de mierda le dio la gana de no invertir en esa vaina. ¿Por qué? Porque las mierdas de gente quería todo gratis. Yo entiendo que no puedes aumentar de algo de forma desmedida, pero si aumenta la demanda tienes que justificar los costos. No estoy a favor de que las empresas roben, pero tampoco estoy a favor de que todo, es gratis, que todo sea gratis. Nada es gratis en esta vida. También el tiempo es dinero y el esfuerzo es dinero punto así es la vida, al que no le guste mátese, me hace favor, más oxígeno chao <risa> ahora, ahora sí la batería Y ahora finalizo. Bueno gente, espero que hayan disfrutado nuestra exposición de por qué esta vaina nos sirve de comida venezolana. <risa> de comida venezolana pues, Bueno, cuando el... comemos comida venezolana, nos de, comer, se... de restaurantes y de cómo en Venezuela nos sirven las plantas hidroeléctricas. Ya, oye, el otro día que con un músculo en este, la que nos vamos a turnar Tenés que dejarlo ahí Eso. Ya pues, vamos a hacer nuestra rutina ¡Carlos! ¡Por la mesa! Vale, querido, ¿cuántos combos me vas a dar hoy? Jo, jo, jo. Ya, Ahora viene, Ay, la viene la música ¿Qué? O sea, tenés, ahí, pues, bueno, que... Tienes que hacerlo para yo poder hacer el remate Ya Vamos ah. a hacerlo No, Esto todo hoy porque es la espontaneidad Es... Carlos por la mesa Ya va cariño Ya cuántos combos me vas a dar hoy Ahí te salimos Bueno igual no voy a quitar la otra parte Bueno ahora viene la intro, espera No han escuchado el podcast Malos. ¿Sabes qué Chisada te va a demandar por derechos de autor, ¿no? No porque yo tengo todo el, el legal del podcast me preocupo, pero puedes monetizar Y, y cagarte a ti y a ti, Gasparín. Gracias. La verdad es que mi abuso laboral ahora se extiende en Internet. 3, 2, 1 ¡Acción! Acción. Bueno, ¿qué tema queremos hablar hoy? Yo personalmente quería hablar de lo frustrante que ahora es decir algo por Internet o en persona, porque ahora todo el mundo le ofende a todo. Ah, qué entretenido, vamos. ¿Quieres ser funable en el que te desea Aceptémoslo. Ya por existir, ya soy digno de una funa. Y más en este, en este lugar que me ofe se ofenden por todo. Ah, si ¿sí mi... no estáis de acuerdo en este país. ¡Ándate, buhue. No hablaba... ¡Ándate a Canadá un gueto? ¿eh? ¡Ay, sí, me creo en este país, soy mucho! Yo no hablé del país, tú eres el que se pone en esa posición, yo hablaba del restaurante. ¿En qué posición? No me pongas en ninguna posición. Acá. Claro, te te ofende que yo sea negro, indígena y todo eso, según tú, porque ni siquiera yo me viste esos Mira, mira, Carlos. Mira, sí. Me denigran aquí, solo quiero decirlo. Esta es mi verdad. Open box Restaurante Escarcha Ese ya murió estúpido Escarcha Ese ya se murió estúpido Si querías que lo funaran Fun algo que todavía sigue en pie Ya, yo te voy a proponer Eh... Propon tú el tema que yo no soy la payasita pintacaras de la foto. Ya, feria. pero hablemos. Eh... Ya, Darius, yo te interrumpo de pronto. Ay, no. Te voy a poner atención. Bueno, volviendo al caso. O sea, no han notado que últimamente ahora todo tiene que incluir de todo. cómo está la comedy? ¿Qué? ¿Se han fijado? <risa> o sea. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿qué artículo uso, mierda? Háblame, háblame. ¿Qué, ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE? ¿La RAE? De la Nutria con Rabia. Oye, voy a... Me se me ocurre una idea de la Nutria con Rabia. Ah, ¿qué superpoder tienes aparte sí. de la histeria? De, no, pues la Nutria con Rabia es... hacer un, un, un programa de la Nutria con Rabia, pero que se trate como de cómics. Y, y, y de todo ese tipo de series, cosas así, películas. Piensa Piénsalo, Netflix. Padre de día... Trabajador de restaurante en la tarde Y lucha contra el crimen en la mañana Y me puteé al día siguiente Es tu culpa que no lo atrapes por Claro, porque yo no acepté hacer Robin Yo no quiero usar ese leotardo Oye, ya dale con tu, tu discriminación Con mi discriminación No, sino que por lo menos O sea, no, si te pones a ver Ahora todo y que Por lo menos en Netflix puedo ver como cinco películas Que un afroamericano bueno, que, bueno que tenga Netflix porque a mí me lo corta <risa> ¡Wow! ¡Hablemos de tu pobreza! Eres, eres, un, privilegiado. eres un privilegiado Tengo, ya, este es, es segundo Dos de tres cortado. me faltaba más Pero lo pago yo no. No, Recuerda que no podemos decir empresas Porque nos demandan No, pero no hablan mal, como la otra vez Ay, no. Como en la empresa de rojo. ¡Ay, qué divertido! Ahora tampoco puedo hablar mal de lo que me hacen mal O de lo que le no, hacen mal No, pero decís simbología Bueno, está bien, está bien ¡La escarcha! O se mudaron, no sé. <risa> Ay, ya, pues, pero dale con tu tema. Mira, yo creo que le estás haciendo. <risa> bueno, entonces yo he visto como 3-4 películas en Netflix en donde el afroamericano necesariamente tiene que ser el que como que vamos a matar a este ah, Moon, puede ser, ¿viste? ¿Qué? Moon, viste Moon? Moonlight, creo que se llama. ¿Moonlight? ¿Viste? Eso? Sí. Es como Pe tu historia. ¿Por qué? No. <ríe> no, no es Es un loco rudo que se da cuenta que le gusta los hombre. Entonces, va fome la película. ¿Qué <ríe> fome la película? <ríe> Yo la vi. Yo lo único que conozco de Moonlight wea? fue que se confundieron y que el Oscar es para Lalalan, perdón, Moonlight. Que como te confundes con eso. No, película de negro, heterosexuales, buena. No, era más o menos. Las 12 años de esclavitud. ¿Viste esa película? Sí. Qué bueno, me alegro. La otra. Bien ¿O? por ti. No, sí, era buena. ¿eh? Es que, o sea. Yo... Digo, ¿Gasparín viste en Burling. O sea, no, eh, dos años. <risa> solo asiente, solo asiente que si hablas te pago. Te tengo que pagar. Hay <risa> que comprar una Ouija. Te <risa> <Sí. risa> toca la parte de Spotify. <risa> bueno, o sea, en... asiente nomás, así. Oh, Eso. Ah. ¡Asiente! <risa> <risa> ¡Asiente! Ese es su tono de voz dulce, por eso pregunto por los combos, porque sé que algún día me los va a dar. ¿Qué hay ah. me lo ¡Ah, no, ya, ya! No. ¡Otra vez no! No me tire voy viendo, por favor. Es como la era de los papás. La era de uno. Oh, no es haré, que... no haré eso. Es... ¡Vete a mi casa, mierda! Oblígame No, pero yo te digo como lo que estamos hablando de nada ah. por la generación Hoy si no como carne Es que sabes, es como algo que se lleva Del tema con lo que yo estoy diciendo O sea, si se ponen a ver, ahora ya netamente Esta es la época de la censura O sea, sé que en contextos pasados Las cosas estaban mal Como qué, Decíneme, qué es malo Qué es lo malo y lo bueno Abuso intrafamiliar, racismo, homofobia Discriminación general o sea, esas cosas están mal, pero ya está el punto de que... Yogur libre de azúcar. Ya Demi Lovato haciendo una controversia, diciendo que... De mi lobato, con la cara llena de, de, de, de cocaína que, que perdón, cierta artista de Disney que pasó por tres etapas de depresión, cuatro rehabilitaciones Y que creo que la atraparon con 70 kilos de cocaína en la nariz Dios ay, sabrá ay carita sí. Bueno, así es fácil, hay algo o, sea, o sea, no es por desprestigiarla porque Dios sabrá qué abuso habrá pasado en la empresa del ratón capitalista Ratón maldito capitalista que ya próximamente no sé si quiere comprar China o aliaste con China ah, para sí, comprarlo. Ah, sí, pero cuando ganaba millones de dólares en su concierto no decía nada. Ahora le gusta el yogur light. Todo no, malo, no, pero... de, al contrario, se sintió discriminada porque el yogur era light y el, eso era gordofobia y la cultura de la dieta. Ah, pues aquí está gordita ahora. Sí, o sea, ¿Che. ahora se declaró pansexual. y ¿Qué es pansexual? Es como... No sé, porque hasta donde yo entendí por biología, cuando daban bien las clases... Decían, ¿Tú, solo. Tú, eso pansexual sería como cuando tú estás como en tu orgía rara, es como sería como un anticucho o algo así. Mira, no sé, pansexual se supone que. Sus, ¿Cómo decirlo? Su estructura. Su estructura lo define así como. ¿Qué estructura? Define una estructura. La estructura lingüística, sus raíces definen como todo y sexual. Pero hasta donde yo entendía eso sería bisexual porque el ser humano es dicoico, solo hay dos géneros aparte Ajá. de los casos especiales que serían personas que nacieron con alguna característica ¿Tú sabes, ¿quiénes genética son los que están blindados para decir eso quiénes los gays bueno yo qué crees que gay. soy yo yo sigo un, un gay más no pues tú soy gay tú tienes ah. pareja o mujer Sofía no, sí, no, eso ya lo conversamos el otro día buscando. Pero, <risa> pen pero pensé que tú y yo teníamos algo especial. <risa> Por eso los combos. <risa> yo soy Sofía. <risa> el estrella. <Trisha. risa> <risa> <risa> me pongo tacos. <risa> y me golpea con ellos. <risa> no, yo intimidad. Soy... No, de... sí, pues caché que lo. Oh, qué rico, tío. Sí, porque caché que yo sigo un gay, hay un. Dog, sigo dos gays. <risa> wow, Cuántas veces puede decir que hay en una oración y que lo funen. Un no, gay? pero es que el loco es un, es como tú, pues Habla. <risa> habla cuestiones, ¿cachai? Sobre la gente. Como las limitaciones, ¿cachai? Que te hacen. Que te, que te imponen, pues. Exacto. ¿cachai? Como que no puede decir que te gusta. si a mí no me gustan los negros. O sea. ¿Para qué está mal, porque. O sea, porque ya a ese punto, eso es una característica intrínseca. Me tengo que, del re, me tengo que me reprimir. Pero, ¿es así? así? ¿Es así como que te lo impone o tiene, no es tan así? Mira. Porque, ponte tú, cuando te dicen hay, a, algunas cosas, yo uno asume que tiene como una profundidad. ¿cachai? Está bien que, ponte tú, los negros hayan sido, no sé, esclavizados y todo eso. Sea, no, no es que esté bien, pero entiendo eso. <risa> Otra cosa. Voy a ver el minuto para editar. No, no, está bien. <risa> bueno, ya ¡Viva la esclavitud! <risa> Weón. <risa> ah, bueno O sea, pero, yo entiendo tu punto A pesar de que lo, que, lo no, explicas lo, como el orto No, lo que pasa es que ellos <risa> De repente uno Las cosas son eh, Se defienden causas, ¿cachai? Que de repente no tienen tanto... O sea, que yo diga que, me, que me, Si yo, a mí, me, no me gustan los negros No me gustan los negros y punto Pero yo no voy a matar a un negro No voy a hacer nada contra un negro ¿cachai? Uh -huh. Porque se entiende que Bajo estos contextos, ¿cachai? Hay como un respeto sobre las otras personas Pero <ríe> Yo no voy a ni esclavizar Ni voy a tener al negro pegándole latigazo, Ni una de esas cuestiones que se hacían Ponte tú, como en la película Dos años de esclavitud uh -huh. Pero uh -huh. el rollo es como que no se puede uno entiende, o, sea, o, o te hacen entender que ni siquiera te podéis decir eso, uh -huh. ¿no? Entiendo tu eso, punto, no aunque lo explicas como para ser funado en tres países, pero te lo entiendo. Pero está bien. ¿cómo? Ajá. ¿Está bien lo que quiso decir mi compañero en esta exposición fue, <risa> <risa> bueno, o sea, yo entiendo tu punto de que no compartes ese gusto por esa característica, pero ya eso es algo como más ¿Cómo decirlo? Eso no fue una elección. La gente nació con esa característica. No por eso dejan de ser más o menos humanos. Siguen siendo personas normales. eso Ajá, pero tú dices, no me gusta X color de piel. Mijo, la gente nace así sí, y ya. Pero, pues, Ajá, claro. ya voy a terminar. Yo mi es parte de la exposición. Ya, ya la embarraste. Ya no vamos a sacar siete. Te voy a editar. Te, te voy a afunar yo. Ahora. Voy a sacar 7. Oye, en, en Venezuela, ¿cómo se calificaban? Sobre 20. Todo, siempre todo sobrevaluado. ¿Te apuesto que los profesores emitían las notas? ¿Este Mejor. Cada profesor tiene 16 horas Mira, 20 es un número redondo y divisible entre 5. Explícame de dónde el 7. ¿Cuál es número. la razón del 7? ¿Por no. qué del 7? Número impar. ¿Y...? ¿Eso lo hace más difícil de calificar? No, pues, es más... Dele al 10, de la mitad... Día. Con ustedes ¿Ya? mis chiles. Ya, sigue con tu... Sigue con tu historia. Menos mal este podcast, porque así se pierde la exhibición, en el traje de baño. Pero bueno. Pero bueno. Ay, bueno. O sea, ya a lo que tú te refieres es algo como que ya se entiende... Y no se entiende. ¿Por qué? Porque fue súper claro, dije... huevón, A mí me cae mal, me cae, me cae. Ya, no me gustan los homosexuales como tú. Pero no te voy a pegar por eso, eso es lo que, te, eso es lo que sí dije, nada más. Lo que, lo, lo que pasa es que siento que te hacen ver que como no puedes decir eso porque te pueden funar. Mira. Porque siento, como que se ponen el pachantalería que te puede hacer algo. Mira. A eso voy yo. Hay cosas... Que... Tanto te cuesta entender... Sí, País me cuesta entender porque no sabes hablar. <risa> Eres el único ser humano que yo he visto en persona que necesitó subtítulos y he hablado con chinos. He visto ser humano en persona... ¿He visto muy poco? Sí, <risa> en esta cuarentena pocos. <risa> ¿Y tú igual necesitas subtítulos desde que te no, conozco? ¿Y tú me dejas la pitu? No. ¿A Sofía? Bueno, tú no eras Sofía o eran no. tus múltiples personalidades. No, yo <risa> soy Sofía, sí. Oye, viste tu pareja, cuéntame tu pareja, ¿cómo es está? Sofía, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué ¿Cómo hijo? está Raúl, el machito? ¡Hola, <risa> Raúl! <risa> oh, no, ¡Ah! ¡El machito! ¿Cómo está Diana? La niñita tan amorosa. Tan amorosa que te salió esa hija, weón. Bueno? Tomaste tus pastillas para la esquizofrenia, porque hasta allá me estás inventando una familia. <risa> <risa> que yo, hasta donde yo sabía yo era homosexual, pero bueno. Pero eso no te limita a tener familia eso Estar no... en la casa de Dios Según las leyes contra la adopción Igualitaria, sí, y voy a hacer Una marcha al respecto, porque la gente Tiene que tolerar que adopte no, de la de Aunque la... yo no quiero adoptar, pero bueno <risa> Quiero abortar Quiero abortar <risa> yo Como persona <risa> Es que esa es otra cosa Bueno, ya, volviendo al caso Antes de que esta vaina se vuelva más larga <risa> que mis 100 años de pena en Venezuela, <risa> pero bueno, o sea, yo entiendo tu punto y está bien, lo que está mal es cómo lo dices, porque una cosa es que no me guste y otra cosa es que te sea indiferente, te es indiferente si este fulano me mengano sean homosexuales, eso no te va ni te viene, tú no lo compartes pero respetas a fulano. No. Ese, Eso fue lo que dije. Pero notas que hay un menos de un menos de odio en la forma en la que yo dije, porque tú dices, ah, "No me gusta que seas negro. No me gusta." Y yo, "Hueón, o sea, la piel no hace ni más ni menos a una persona." Pero te estáis poniendo de la forma como lo dije, estoy diciendo lo mismo. No, 20 minutos de más que tengo que cortar. Pero es que si te pones a verlo, esa es lo que esa es ver, la ¿Qué? línea, esa es la línea en lo que está bien y mal. Es diferente que, por ejemplo, pongamos lo que tú, me es indiferente que, que yo sea homosexual, pero que yo tenga todos los días, tienes que aceptarme, tienes que aceptarme, tienes que aceptarme por lo que soy, tienes que amarme por ser gay, que no sé qué. O sea, mira ya, acepta, ahí te fuiste un poco chancho. Amarte. O sea, es, cariño. Simpatía Es que de lejito, sí. aléjate, esclavo La distancia social es algo que a mantener después de la pandemia ¿sí? Ay, mira contigo, créeme que yo la distancia social la mantendré aún después de la cuarentena La vamos a mantener perpetua Sí Es más, cómprate esas burbujas de plástico Como ya eres un roedor Como, como las películas ¿Viste esa película? En el año 80 Ni ah, el sí. cristal se llama ¿o no? Como la generación de ahorita Carlos Valenzuela Roganolicia ¿sí? sin pero, papeles. Uh, Fúrenlo. Sin papeles. Para la gente que no lo sepa, yo sí estoy tramitando mis papeles, pero este imbécil <risa> todavía no sabe qué es la legalidad. <risa> o sea, yo entiendo que hay gente que sí porque hay muchos países en todo el mundo que todavía se sigue discriminando que sigue habiendo como cuáles rusia celibato árabe, celibatos árabes celibatos sí ¿Celibato? ah. el conjunto de los países que comprenden Yo arabia preguntando para no quedar como ignorante mi rincón lentamente partes de asia occidental y oriental medio oriente rusia Bielorrusia. Rusia. <risa> hay varios países en realidad que te desprecian ya por el hecho de tener una orientación diferente a lo que se conoce como normal y eso está mal porque... En Venezuela también discriminan. Por eso estábamos conversando antes. Sí. Y Ustedes van como bien. Pero ¿no? pero no hay como leyes, sino que eso ya es un conflicto meramente social, pero en, ah, en Arabia hay leyes que te permiten dilapidar a alguien hasta la muerte solo por ser homosexual. Y o sea, yo entiendo que haya luchas porque primero... Tú no puedes imponer a alguien que le tiene que gustar, a alguien que no, solo vas a aumentar la miseria en el mundo, tanto para la persona que tiene que tragarse... ¿Está y hablando de la ONU ¿o está hablando de la conversación? Hola. No, la, la... ONU... Sea, la... me... Carlos Valenzuela va a hacer su conferencia, Mira después de que... Grita todo. Mira, a mí no me denigres que yo sí hago algo al respecto, al menos digo mi... lo que pienso, no como la ONU, que si sí, en Venezuela pasa algo, 20 años después la gente todavía muriéndose de hambre, mierda. Al menos yo me moví. Sáquenlo. Sáquenlo. Que me ¿Qué puso bien el esposito. <risa> <risa> inserté nombre del restaurante. <risa> ya abaste yo en no exposición. O sea, que exposición. Este es mi podcast mierda. <risa> no es tuyo, weón, no habla de ti. <risa> y, y yo hablo de él. O sea, tú me vas a hablar de mi biografía. <risa> ¿Eh? Pero ni siquiera veis tu podcast. ¿Cómo es la música de introducción? No sé, yo solo hago mi trabajo, no me tengo que poner editar. ¿Tú crees que las ideas son gratis? Bueno, habla con un estadón comedy en Netflix a ver cuánto te cobra, pendejo. Un almuerzo tailandés con carne. ¿Qué pasa? ¿Qué de paso Lo tengo que hacer yo. La Sabrina cocina más rico que tú, bueno. Oh. Bueno, cocina tú desde ahora, llámala todos los días a ver si ella te aguanta. Ya, dale, Limpia ya. la plancha <ríe> Bueno dale. O sea Yo entiendo el interés de la lucha Pero hay Por lo menos yo he observado Que luchan en, primero en sitios Donde ya hay derecho Por lo menos En la gran mayoría de occidente Hay derecho Ya lo que quedaría Son remanentes sociales De generaciones antiguas O incluso de generaciones actuales Que todavía se niegan a aceptar Que por lo menos Las mujeres tienen Una vida aparte de la casa Ah, o? ¿sí? Sí Cuéntame más o sea, yo pensé no que no, porque la muerte la caja. Exacto, todavía hay gente que, to que tiene arraigado ese chip Y yo entiendo que la lucha es para demostrar lo contrario Pero hay otras que lo llevan a un extremo de que muerte al macho Y yo, ajá, cuéntame, ¿cómo te vas a reproducir ya, después pero, de la muerte al macho? Ya, pero es que es un grupo extremo bueno, Exacto O sea, igual son, son grupos Y ese es el punto Mira, yo lo que tengo entendido es que dos tipos de feminismo Actualmente son el radical y el liberal Ellas son las radicales las liberales son las que están en Instagram y en el culo y son las que les gusta andar las modelos, muchas modelos perdieron la pega en el último año por Es Después que... las radicales. Pero no está a tu derecho, es que cuando a veces pasa, y lo que ha pasado, lo que pasó en el 18, y no con palabras mías acá, o sea, no son pero se ha dado es que ya cuando tú peleas por algo y eso se sostiene, ya después se radicaliza pierde apoyo por lo mismo porque ese movimiento, ¿cachai? está bien hay cosas que van a... <coughs> pierde apoyo porque se puso radical se pusieron a pelear contra todo, a criticar a todo el mundo, ¿cachai? y son cosas como estábamos conversando de que por ejemplo, en la época de mi, nuestro abuelo era muy usual que la mujer se quedara en la casa, le pegaban la, la cagaban, después nuestros papás haciendo algo parecido, nosotros encontramos feo, los cabros de ahora encuentran que eso no debe ser, y no comen ni siquiera carne porque encuentran malo, y siendo que, cuando tuvo, no se comió un asado tranquilo, uh -huh. entonces las cosas van cambiando van cambiando o sea, <coughs> tienen que ir cambiando, y y, y paso, lo dijo Chombo lo que pasa es que es cierto, las cosas cambian eventualmente y dependiendo de cada ciclo y cada van generación avanzando, van avanzando igual por los contextos, casi sí, la idea. Sí, pero llegamos a un punto en que por lo menos las luchas de las diferentes causas llegan a un extremo en que se desvirtúan porque mucha gente piden que lo acepten por particularidades que en realidad no lo hacen ni más ni menos que una persona normal con cuyas elecciones de vida no tienen que imponerse a los demás como que miren, acépteme. Tengo 20 kilos de más, pero acépteme, me ofende que las cosas sean like, que no sé qué. O sea, eso es un ejemplo. Eso es algo que me molesta, porque mucha gente como que se molesta porque, ajá, si tanto defiende esas elecciones de vida, ¿por qué no lo toma con calma y ya? Son mis elecciones, nadie se puede imponer ante mí. Y ya. Pero... Pe y si te pones a verlo... O sea, todas esas luchas y cosas así que se han ido desvirtuando a un extremo en que ya se caricaturizan a ellas mismas Es lo que me molesta, porque muchas causas son válidas Pero a final de cuentas pierden la coherencia o el sentido cuando incluso los mismos medios quieren caricaturizarlo en sus propias obras Por ejemplo, a lo que yo iba diciendo en Netflix, ya he visto como cuatro películas que el afroamericano es el homosexual Porque no hablan... Y que de paso ni siquiera es que es un homosexual discreto porque lo quieren categorizar como mírenlo hay, tiene una actitud tan de perra, sarcástica. Ya, mira, mira, hay cosas ya. que son. Mira, ya, yo te, sí, mira, esa cuestión. A la fuerza nadie va a aceptar nada. Porque no ha sido así, nunca va a ser. Eh, lo, lo, y por no va a durar tampoco toda la vida Ajá. Pero, espera, uh -huh. es que hay una cosa que se da en Chile, ¿cachai? Uh -huh. Que yo lo escuché de Axel Kaiser, ¿cachai? que lo mostró como ejemplo, pero yo entiendo el contexto en donde lo dio, pero tú, a cualquier mujer, ¿cachai? hace cinco años atrás, tú, yo, no era que todos los hombres lo hicieran, uh -huh. se, se, se asumía que todo el hombre con la educación no hacía eso, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cachai? Pasaba a una mina, ¿cachai? Y le silbaban, o el... Era muy típico, yo tuve por pololas que le pasó a ese güey uh -huh. Ya, y, um, he tenido parejas que han pasado por esa situación. Entonces, hay mujeres que está bien, les gusta, ¿cachai? Pero hay también mujeres que, ponte tú, sobre todo que son pechugonas, o, o como anden, ¿cachai? Que se estigmatizan, pues. No, no, se estigmatizan. Es molesto, güey. Le molesta la güey. Yo, mira, yo así lo entiendo. Es que... ver Ahora... Eh, yo creo que para parar hay cosas que tenéis que entender de, de que de repente para frenar un, una costumbre así okay. uh -huh. De repente tenéis que ser como muy brutal para parar eso, bueno, O exageradamente brutal Pero, pero eh, en esa situación va a quedar así Ajá, pero por, ahora tú me abriste a un nuevo punto y ahora lo que voy a decir, la hipocresía ¿Por qué? Porque hay cosas que según que del hombre a la mujer está mal, pero si la mujer en un contexto similar se lo practica a un hombre, está bien. No, no, porque eso no debería ser así. Es, eso, eso no está no, bien eso en no ningún sé. contexto, sí, boludo. pero ¿qué pasa? Las, muchas de esas causas quieren hacer eso bien, verlo bien, solo cuando lo hace cierto grupo de individuos, o sea, como que lo quieren privatizar, por ejemplo, he visto hasta veganos que se molestan porque gente no vegana coma tofu, o sea, cosas así, como que no que tú eres un poster, tú no eres vegano, me estás robando recursos a los veganos. Así de extremista puede sonar la gente cuando quiere defender una causa sí, pero... sin conocimiento de, o sin coherencia de, o sin la capacidad reflexiva de. O sea, se desvirtúa la causa porque la gente ha perdido esa cultura de pensar y luego actuar, o estructurar su pensamiento. Actúan por pura inercia, moda, o como lo quieras llamar. Pero también porque se ponen muy a la defensiva. O sea, como que quieren encubrir sí, es que lo, lo que ellos mismos juzgan. Sí, los, los veganos igual son un hueveado. A los veganos igual los huevean. A eso se debe, por eso es que se ponen a la defensiva, como todos los movimientos. Sí. Es que yo por lo menos, yo, yo en mis años en la universidad... Y... Mira, tu rollo yo creo que... Tu rollo es que la gente... Tiene que aprender a dejar no, la, de llevar la, todo la personal. Gente, no, la gente la piensa. Yo creo que la gente tiene la libertad de creer en algo. Yo no soy muy ácido a creer, así como a hacer partiditos. De repente puedo hablar que me, me parece familiar, le tengo cariño a cierta idea, ideología. Pero la verdad es que yo y todo el mundo la piensan. Eso se habla mucho en la filosofía. Que es, ah. es tomar una idea. Es que uh -huh. Carlos ya, como que cierra el tema porque te está dando de ejemplo, ejemplo, ejemplo, ejemplo. Tú, lo que a ti te molesta es como todo el mundo es lo mismo que le molesta a todo el mundo y lo que le pasa es que nadie se atreve como está moralmente eh, desaprobado que a ti te, que tú digas que te molesta eso ¿cachai? Ajá. entonces todo el mundo se queda callado ¿cachai? Ajá. entonces cuando tú dices algo que te molesta ¿cachai? pasas a ser, a ser como conflictivo bla bla bla bla o sea, y lo otro es que la gente que se, se mete a esos movimientos yo creo que hay una cosa super peligrosa que es cuando tú te ideologizas o sí, si es un movimiento uh -huh. ideológico hasta religioso. Lo que tú metí, te metí en la bola de una ideología y es sumamente peligroso porque ya tú pasas a ser como un, como algo como casi O sea, yo mi punto es, es eh, como eh, ¿cómo se llama eh, no sé, te ponés, ya es peligroso porque esa masa o esa ideología te puede llevar a cualquier lado Está bien, entonces el rollo es que la gente tenga capacidad de informarse y de pensar y de reflexionar sobre algo ese es el rollo del asunto ¿no? gracias compañero por decir lo que yo ya estaba diciendo pero bueno no, usted lo dijo ya, más ya, 40 minutos bueno, ya hablemos de Aquaman estoy leyendo copias <risa> ya, sí, Mira, estoy sí. ajá antes de que mi querido compañero de exposición me interrumpiera diciendo lo yo mismo que yo. Yo porque yo te he alargado. ¿Cuáles te diciendo lo mismo? Yo no he dicho vámonos lo mismo. Vamos a un 6-3, weón. Ay, no, hombre, pero yo hablo bonito. Vamos, Contigo va, necesito subtítulos. O, va, o vamos en un 15, como en Venezuela. Eso, nunca te ha... Eso es malo, weón, en Venezuela. Ay, qué bueno que ya se acerca a tu edad para ir al proctólogo. Ya pro... <risa> <risa> no sabéis cómo voy a disfrutar eso, weón. Sí, si sí querés te ayudo con un zapato. ¿Te quieres callar? Qué ordinario. Yo siempre, pero al menos soy honesto. Ya sí, pero lo bueno. me he vuelto en tu mojón de ideas. Qué mojón de ideas, por lo menos yo las sé hablar mierda. Ya, dale. O sea, a eso a lo que yo me refiero, ya uno pierde la libertad de, por lo menos de compartir lo que uno siente o piensa. Ya a través de la historia se ha visto qué está bien o qué está mal, por lo menos... ¿Qué está no. bien? ¿Qué está mal? Mira, está mal ser racista, pero... ¿Está bien jugar a Henry's? Sí. ¿Y dominó? Sí. ¿Y monopolio? Sí. ¿Muy capitalista eso? ¿sí? No, no es capitalista, hasta que te mandan a la cárcel tres veces seguidas. Oye, ¿juegaste Cartas Magic con eres chico? ¿Cartas Magic? Sí. ¿Digo eso para allá? <risa> ¿Sí si llue lluevo. sí, llegó? <risa> sí llegó. <risa> del futuro. <risa> no, <risa> del carero, porque eran bien caras las mierdas esas. Oye, ¿qué tú echaste las cartas Magic? Oye, yo ella es Ella es normal, déjala. Ella <risa> no existe, se murió. Puede dejar en bicicleta un pedido y se murió. Por eso Gasparín. Y ya, se le tiene que pagar, así que mantén el silencio. <risa> ya va, ya va, la Ouija se está moviendo. Se mueve la... Dice págame mierda. Guau, <risa> wow, es Gasparín escribe rápido. <risa> Se pone la tapita de Coca-Cola para todos lados. <risa> Mire, ¿sabes qué? Si quieres mantenerla de empleada, compre una tabla Ouija de verdad. <risa> ya estoy harto de hacer una cada semana en papel. <risa> y además, que es la misma tapa de Coca-Cola. Déjeme tomar una. <risa> las, cartas, las cartas Magic eran como, por lo que recuerdo. Es como el único juego de rol que a mí me ha gustado. A mí me gustan mucho las cartas... O sea, Juegos le... de, juego de cartas en general. Pero esas tenían como... Era como enfrentamiento con juego, con monos que tú tenías. Y había pa, cartas pa, que pa, eran... Para ah, la Lo entender. siento, Tulio. Esto me pasa cuando somos muy nerds en la audiencia. <risa> <risa> no, perdona. No me funen 31 minutos. Los amo. <risa> Llévenme a su programa. Los amo. Si tú fueras a si 31 minutos, ¿qué personaje sería yo? Mira, de los personajes ya existentes yo adoro a Juan Carlos Bodoque, pero yo siento que yo sería Tulio. No, mentira, tú eres Tulio. Solo que más pobre. <risa> Versión Sí, porque por lo menos Tulio cambia de carro, tú no. Me acuerdo cuando tenía... Yo sigo votos de pobreza, weón, no soy pobre. Sí, sobre todo cuando se te dañó la guantera del carro y tenía las arneses y parecía... Oye viejo, en cuanto al flete... Oye fleto, en cuanto al flete... <risa> ah. Mira toco, para toco la la y cuánta cosa cuando andamos a esticar qué? ¿Esta cosa cuando andamos a esticar? Sí. Oye, oh, yo... bueno, a ganar, tenía un auto más actual. Me acuerdo cuando me fuiste a dejar cerca de mi casa y te quedaste sin benzina. Y te estabas así restándole un padre nuestro a ver si llegaba a la casa. La pandemia, po, pues, bueno. weón. La pandemia. Eso fue justamente después que de la queremos, queremos cuarentena. Ahí estamos, sin benzina. Es una mala costumbre que tengo. Soy borderline. ¿Borderline? <risa> <risa> me voy solo, weón. Pero... Mira. Sabemos que el virus ni te quiere porque ha pasado un año, has estado <risa> ha estado aquí en contacto con personas. Lo único que falta es que te escupan en la cara y unas signos de contagia. Hasta con la tarjeta. <risa> Mira, tengo que evitar eso, porque habló, ¿no? Son cinco palos. <risa> cinco palos que qué Verga, Gasparina ahora tiene voz. Sí, sí, sí. esto sí es presupuesto, me me dio. <risa> Hablo no, patana, no, pa me dio miedo. Hablo, claro. pa hablo patana, mi sobrina. <risa> ah, no, verdad, es tu sobrina. <risa> Perdón, te entra 31 minutos. No nos demanden, somos pobres. <risa> no tenemos dinero. Exacto, no nos no. demanden. Oye, eh, esperemos que. Me... Los amo. Gasparín, déjeme meter ruido. <risa> Pero eso es ambientación, ve lo positivo. No, yo sé que estaba cachando que pongo el volumen de la música, porque ah. esto va con música. Mira, escucha. Este como una buena, entonces lo pongo muy alto. Tengo que bajarlo un poquito. Sí, porque ya pronto necesitaremos subtítulos. Bueno, en que estamos. Ah. Vamos que Aquaman. Y ahora yo ayer me enteré de por qué Aquaman se tomó la tierra. Mira, yo no sé cuál es tu obsesión con los leotardos de Aquaman pero Oye. yo no estaba hablando de Aquaman Pero voy a bueno. hablar de Aquaman Me bueno. gusta ahora Bueno, pero este Oye, es mi programa ¿Eh? nota que tu programa, bueno Hablamos de ti Mira, Y bueno, no es mi programa Traigo, ya traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo, traigo Y hablo de la misma visita de estudios. <risas> No, porque no tiene el mismo carisma que yo El de un cínico enfermo suicida Voy a buscar voy a buscar en yapo Ajá. Se busca gay con dramas. <risa> <te> Reemplazo. <risa> gay con dramas. <risa> <risa> me, me llamo país entero. Solicito. Enviada. No, no creo. Gay con dramas sí hay. Hay muchos. Pero quien te lo ponga como yo, no. <risa> no, gracias. <risa> <risa> <risa> No, ay ay wey, un cochino asqueroso <risa> tengo Citando a mi jefe querido Ay wey, un cochino ordinario asqueroso Ya dale, sigue ¿En qué estamos? O, o sea, oh. está bien las causas Pero no está bien el extremismo Y ya cuando te quieres imponer Sobre los ideales de los demás A nivel de parecer un enfermo es Obsesionado Con cierta religión Así como que tienes que creer en lo que yo creo Si no eres malo o sea, como que ya ignoras el respeto y las libertades de expresión de los demás. Hay ciertas cosas que están mal, por ejemplo, el racismo la homofobia, porque son. Una ya es una característica nada más de la piel, y lo otro es una elección de vida que no te afecta si no te involucra a ti a la fuerza. Pero o... esto con, con respecto a, a Venezuela, ¿tú ah, lo viviste ya? ¿Se vio este proceso? Sí, porque yo viví por lo menos con. Fue la causa de su. Mira, yo viví. Racle. No, pues. Mira. De Yo su ruina, por... si no entendiste. Pues. Bueno, el tercer mundismo en la mentalidad de los venezolanos eso fue una evolución bien bella, pero. Pero eso, eh. pero eso fue parte del proceso que, por lo cual usted Mira, ahorita están siguiendo esa moda de querer meter coba inclusiva como excusa, como chivo expiatorio, para parecer que ellos son los. ¿Cómo decirlo Los más. ¿Cómo ponértelo en un término en donde no me funen en cinco países? Veamos. Lo malo de la propaganda comunista ahora Es que ellos quieren desligarse De la imagen que tenía antes Y quieren pasar como que Miren, nosotros los aceptamos a todos por igual Les daremos oportunidad a todos por igual Ignorando que el Che Guevara En los años 60 o, sin, o 50 Ya ni me acuerdo cuando gobernaba ese infeliz Él eh, no gobernaba O sea, participaba, pero no sé si gobernaba Gobernaba Castro Bueno, bueno ese individuo Ese individuo cuando tenía Acción, poder sobre Cuba, eh, los mandaba a un campo de concentración a los homosexuales hasta que trabajaban y los mataban, y ya. Eh, los celibatos árabes, que cuyos países la mayoría son de izquierda, de, hay leyes que te permiten dilapidarlos solo por si el hecho de ser homosexuales. Y en Rusia te pegan buenos combos en el hocico y hasta solo por sospechar de que eres homosexual te mandan a prisión. Oye, ¿y tú sabes pelear? Más o menos. ¿Con ¿Tú ¿Quieres que lo practique contigo? No, gracias. Te, te pregunto. A, yo a los, los 7 años, cuando era un niño normal, sí me caía a golpes por diversión, ¿Por col, como por, los demás niños. ¿Por qué normal? Por la adrenalina y además que eran juegos de niño. ¿Agarrar a putazos? Sí. <risa> a, madrazo. <risa> a madrazos. No, a madrazos. a hablar putazos. <risa> sí, te identificas tanto con ella. <risa> Ay Dios mío Ya, finaliza el tema, concluido. Bueno jóvenes, como iba diciendo en la exposición <ríe> O sea, ya, o sea mi punto de las causas no están mal Denigrar a los demás tampoco es bueno pe, Pero ya cuando tú formas parte de ese grupo con la necesidad imperativa de imponerse y meterse en los asuntos ajenos de los demás cuando esos asuntos ajenos no tienen nada que ver, ni tienen un perjuicio negativo sobre tu vida, o en la de esa persona, o en la de algún animal, ahí sí ya vales mierda tú tu causa. Gracias gente, los quiero mucho. Esta fue mis Venezuela, me despido. Espero me den la corona porque este discurso muy intelectual no es muy costumbre aquí. Ahora los dejo con mis chiles. Tome quítese el traje de baño, por favor, y póngase una bata, señora. Después de haber repetido tres veces la misma idea y no irse... Qué manera de poco sintetizar, hombre. ¿eh? Mira, tú has dicho lo mismo, que yo... y de paso lo dices más ordinariamente y necesitas subtítulos. No me vengas tú a denigrar a mí. Llegué a punto a mi manera, punto. Además que tú querías que esto fuera largo, bueno, que es mejor que el relleno. Ahora vamos a hacer relleno. Cortes comerciales. Oh, ¿Estás cansado de esta pandemia? Pues vale verga. <risa> no, mentira. Tenemos que llegar a los 45 minutos. Vamos en... Más quedan 7 minutos. <risa> Oye, ¿y si nos metemos a los Mob Bands... <risa> ¿Hablemos de la Digweb? Web? ¿Hablemos lo mismo que hablamos ayer? <risa> no, hay 50 programas de eso. <risa> Oye, dime por qué porque valgo tampoco en la Wey, Tú vales más que yo, tú rindes menos que yo, te vas a morir más rápido. Oye, sí, tú ten. Ay, pito, ¿tú cacháis a gusto? Sí, se va a morir rápido, le va a dar un infarto si sigue con ese estrés. <risa> Hablemos de tu mala salud. Ah, de mi preinfarto. <risa> Y que, ¿cómo, cómo un preinfarto de una persona se contagia a otra? Porque a mí me está doliendo el pecho para la gente que piense que tengo COVID. No, no lo tengo. No tenemos COVID. Así que no se preocupen. Pero cualquier cosa, open box. La escarcha. Que eso ya está cerrado, imbécil. Hay que rellenar. Quedan cinco minutos. Chupi, dubi, dubi. Cortes comerciales. No, sí, compre su nueva Ouija para hablar con espíritus. No garantizamos que sean buenos espíritus. Eso sí, lea el instructivo, pendejo. Espí, espí, espíritus chocarreros. Espí, no, ¿Chacarreros o chocarreros? ¿Es chocarreros, decía el chavo Lucho. Ay, ¿por qué en el lotón de Lucho, Lucho dice chacarreros? ¿Qué es chacarrero? <risa> Yo el otro día me comí. Es muy rico, sí, pero ¿ustedes los venezolanos tienen una weá? Le echamos grasa con grasa y más grasa, sí. No, a una hamburguesa le echan papas fritas, jamón, jamón. ¿Qué más le echaban? La que me comistaba. Y el otro día fui a comer, hace tiempo comí hamburguesa, no, el completo, pero no el completo tradicional, sino papa frita molía, hacerse de BBQ. Uh -huh. Y ustedes no entienden lo que es la normalidad. <risa> Chacarero, bueno, Mira, un, la chacarero, chacarero es, es tomate, poroto verde y mayo con el la sacan con el vacuno. Oye, joven, ¿quieres mayo casera? <risa> <risa> Depende. Pare... <risa> Depende. Parece mayo, parece otra cosa que no puedo decir su nombre porque oh, me funa. <risa> Nos vamos, adiós. No, está bueno el chile. 40 minutos No, se estaba jodeando Sí, igual lo puedo Ah, hacer. o sea, podemos seguir hablando Yay Sí, Abrimos el chacarero Como ustedes no entienden nada? <risa> Pero estábamos hablando que, que ¿Cuál es el centro de Chocarrero? y chacarrero? ¿Qué significa? El Chocarrero, solo espíritu Solo espíritu Del chavo de los ocho y el...